12. Elevados niveles de violencia hacia la mujer mantienen en preocupación a activistas feministas quienes este miércoles estuvieron participando de una exposición fotográfica denominada Vivas nos queremos, veamos un informe del organismo Católicas por el Derecho a Decidir señala que en el primer semestre del año se registraron 34 femicidios y el mayor número de incidencias está en la Costa Caribe Sur con 9 casos y Ginoteca con 7. Lamentablemente, verdad, nuestra Costa Caribe lleva el primer lugar en femicidio. Es una situación que se vive a diario. ...víctimas de violencia... ...a diario se tienen casos de violación... ...a diario se tienen casos de mujeres... ...víctimas de violencia intrafamiliar... ...todos los días llegan casos nuevos. Y lo más grave de esto... ...según Perla Wilson... ...enlace territorial de la red de mujeres afro... ...es que las féminas no tienen acceso a la justicia... ...y los agresores se encuentran prófugos. ¿Dónde tenemos las trabas? Como te decía, en la policía... ...y al llegar al juzgado... ...porque no si es... ...en la mayoría de los casos... Los lo, lo juicios o, o están viciados. ¿Viciados de ¿en qué manera? Porque tal vez, digamos, el, el, el victimario es eh, reconocido. Silgian Torres es hija de Melania Torres. Esta última murió hace dos años y los autores del crimen aún no han sido detenidos. Mm no se ha hecho justicia porque al inicio pues la policía medio llegó a investigar después nos decían que buscáramos testigos y nosotros no podemos hacer el trabajo de ellos porque ese es el trabajo de ellos ir a buscar testigos porque nosotros no podemos ir a las comunidades y también, nadie miró, solo los niños estaban. Este miércoles se realizó una exposición fotográfica en los pasillos de la UCA denominada Vivas Nos Queremos, y la cual relata 18 testimonios de violencia de mujeres en el Caribe, víctimas de femicidio entre el año 2014 y 2016. Eh, la exposición eh, presenta eh, los rostros de estas mujeres que fueron asesinadas y los testimonios de los familiares que nos hablan, de, eh, de una vida de violencia y de una vida truncada que no solo implica el trauma para la familia, sino la orfandad para los hijos. A las familias que nos acompañan hoy, y les decimos, ni una menos aquí en Nicaragua, basta de femicidios. Estas 18 mujeres dejaron en la orfandad a 38 hijos e hijas. Las fotografías fueron tomadas por Margarita Montealegre. Janet Obando, Noticias 12.